Bueno, querías añadir eh, alguna cuestión acerca del, del mundo judicial y del carajal que tiene organizado el gobierno en la justicia, Fernando. Una pequeña reflexión, ¿no? yo estaba leyendo el otro día y viendo todo esto y, y la verdad se parece cada vez más a lo que preconizaba Carl Smith y nos encontramos precisamente en, en este momento tan, tan duro y tan complicado, con una justicia mediatizada, con una justicia inoperante y con una justicia que necesita precisamente más que nunca, que necesitamos los españoles más que nunca, de nuestra justicia para defendernos de nuestro gobierno. A Pablo Iglesias le gustaba mucho citar a Carl Smith. Claro, no sé si conoce claro, la biografía entera del personaje. Claro. Pero, pero seguro que no lo habrá leído porque, entre otras cosas, Pablo leído, Iglesias, ¿no? la nota que tuvo pues no fue tan buena como algunos de los que estamos aquí. Ahí queda eso. Chupate eso. Chupate eso que además estás, estás cerca, es la segunda vez que lo digo. Es que, es, Estamos cerca. Una cosa, y es que la justicia es tan importante, y sobre todo para el ciudadano, para el ciudadano normal. Es lo que nos salvaguarda. Cuando uno sufre un atropello y dice, bueno, pues puedo apelar a esto. Y la justicia es fundamental. Es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene eso como salvaguarda de nuestros propios intereses. O sea que, y bueno, pues... ...y hay que pagarles, hay que pagarles... ...hay que pagarles... Almudena, ...Almudena Negro ha leído a Carl Smith... ...y además seguramente... ...estoy segurísimo que lo ha leído en alemán... ...no como estos mugrosos... ...que por no saber... ...no, es verdad... ...porque Almudena Negro tiene el gran privilegio... ...de que es de que es bilingüe... ...de que es bilingüe... ...y además no en inglés, ni francés, ni polla... Ni, ...perdón, ni chorradas de estas... no, ...en alemán... ...a ver qué tío encuentran ustedes qué paisano... Me ...voy a poner como la cuenta de este amigo de Harvey, ...el socio en Twitter... ...a ver qué paisano encuentran ustedes que hable alemán... Así si sí, junten ustedes a los españoles uno de cada mil y ni siquiera ni siquiera les sale. Oye Almudena, no sé si quieres añadir algo del mundo judicial y si no te voy a preguntar. Muy fácil. He leído a Carl Schmitt, pero sobre todo a Ludwig von Mises y a Friedrich Hayek. Bueno, pero eso, pero eso es ya más la, la cosa con no... un fíjense Si ustedes el acento. ¿eh? Pablo, toma nota. El, el, el acento. Yo cuando escuché a Pablo Iglesias hablar en eh, a Pablo Iglesias hablar en inglés se me cayeron todos los palos del sombrajo. Bueno, el italiano tenía mejor acento en, en italiano. Que en, que en inglés, pero vamos, o sea, de andar por, iba a decir de andar por Nápoles, no, porque en Nápoles ni le entienden ni se iba a enterar de nada el, el paisano porque allí hablan en, en dialecto. Bueno, que nos estamos liando. Almudena, ¿qué pasa en Torlodones? Idme preparando los dos pantallazos que os había puesto yo, os había colocado al, al final porque necesito... Porque tiene una cena importante y bastante favor nos, nos hace acompañándonos esta noche en, en la mesa. Son las servidores de campaña y por eso subo un poquito y te doy la oportunidad de que nos cuentes 10 minutos de qué, de, qué va, de qué va este asunto. ¿Tenéis o tienen los tíos, estos son socialistas o son de vecinos de Torrelodones? ¿O a estos ver, quiénes son? A un animalista que quería decapitar a los ricos. ¿Esto cómo es? Sí, momento? sí, bueno, pues ya sabes que vecinos por Torrelodones. Dice que es una fuerza transversal, pero es una fuerza tan transversal como más Madrid. Para entendernos, entonces la última ocurrencia ha sido fichar a este personaje que pide decapitar a los ultrarricos y a los políticos corruptos y luego además pide más cosas. ¿eh? No te creas que se queda aquí la historia. Dice que las renovables son un timo, que hay que comer lo que él dice y luego me vais, me vais a disculpar porque me da hasta pudor, pero recomiendo un libro que se llama «Cómo cagan en el monte». Sí. Literalmente. ¿Y limpiarte o sea, con una piedra? Sí. No, es, que no es que no he, he leído ese libro. Yo, yo leo a Carl Schmitt, a Hayek y a Mises no leo estas cosas. Pero claro, él va de ecologista es un profesor de FP allí en Torrelodones Un profesor, sí, sí, sí. Es que cariño? ahora podéis opinar con lo que os cuento. El iluminado. Es un profesor. Bueno, pero es que se permite además el lujo. El de, después el de conocerse vez? esta noticia, que yo me quedé completamente alucinado, ahí ahí pues arriba. ahí sigue, ahí sigue intentando darnos Hombre, yo el otro día le decía en Twitter, mire, usted se puede meter conmigo, pero no va a encontrar jamás en mí que yo haya deseado el asesinato de nadie. Mucho menos, muchísimo menos, por haber triunfado en la vida. Pero usted, ¿de qué va? Pues eso es lo que el señor García Plata está presentando en Torrelodones. ¿Este tío tiene afiliación política? Eh, se presentó por PACMA. Sí. No recuerdo si fue en el 2015. Bueno, pero pero estaba ya se había presentado al, PAC no por PACMA por Cáceres. No Según la propia noticia, porque es una investigación de Diario se presentó eh, por Cáceres por PACMA, con el número 4. Sí. No debió salir. No pillo, no pillo, Él, por cierto, critica mucho a los ultrarricos, pero creo que se mueve en un entorno de ultrarricos. Bueno, ya sabéis que todos estos pijiprogres luego tienen Casoplón en el Retiro, Mansión en Galapagar. Bueno, pues esto es lo que el alcalde Torlodones está metiendo en, la, en sus listas, en su candidatura. Este señor yo creo que no va a llegar a ser concejal por resultado electoral, va en el número 7 pero vamos. Oye, ahora la bueno, palabra Alicia Rubio, que, que la veo con ganas de, sí, sí, sí, sí. de, de bueno, intervenir y de coger el, dejado... y de coger el, el, el, el balón. ¿Cómo, ¿Cómo llevas la campaña, Almudena, ya que, ya que estamos te, te cierro el círculo completo? Pues, la verdad es que vamos muy bien. Presentamos ahora esta semana ya nuestro programa electoral que lleva cosas muy interesantes. Avanza, danos un titular, hombre. No nos... Bueno, bajar la presión fiscal, me imagino. Mira, te voy porque, a dar un titular. Porque, si no, porque por supuesto... si no, te dejo de hablar. Te retiro de amiga y son A ver, ya las cosas que años. se dan, por supuesto, conociéndonos, no las voy a contar, que ya todo el mundo da por hecho que yo voy a bajar impuestos. Bien. Pero llevamos un par de cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, la cita en casa para mayores de 65 Eso años. Me gusta. Eh, o la teleasistencia gratuita para mayores de 65 años. Llevamos también para jóvenes mucho, porque ahí no tienen oportunidades. Vamos a recuperar Torreforum, que vuelva a ser lo que era. Y llevamos una cosa que a mí me gusta mucho, que es Torrelodones Film Forest, que por cierto, Alex Salas, este señor ya ha criticado sin conocer, y es que Vamos a reforestar una zona muy determinada de Torrelodones. Alex, no te quiero contar cuál, para que no me lo copies, porque ya ha preguntado cuál y con qué especies. Y lo vamos a reforestar de acuerdo con determinadas personas del mundo de la cultura. Y va a ser un tema muy bonito. Bueno, pues está bien. Alicia Rubio, no sé si quiere usted hacer algún comentario sobre sí, el animalista varios, este varios. o exanimalista. Entre otras o... cosas, ten cuidado, no vaya a ser que este que, que recomienda el libro de cómo cagan en el monte eh, te, estropee, te estropee, ¿no? Te estropee el terreno ese que quieres reforestar. Vamos a... Oh. <risa> vaya, vaya a utilizarlo, porque yo de verdad, vamos, yo es que hay personajes eh, y sobre todo cuando me he enterado que era docente me horroriza especialmente porque sé que aunque hay muchísimos profesores y son la gran mayoría sensatos, decentes y preparados, hay personajes como este señor que está dentro del aula con un montón de adolescentes, es decir, de personas en formación, y se permite el lujo de decir estas cosas fuera y posiblemente dentro, porque resulta que Vox somos un partido ultrafacha, si no sé qué, y no merecemos que nos tiren piedras, jamás hemos deseado la muerte a nadie, jamás hemos dicho nada y todo lo más que decimos es prisión permanente revisable para los delincuentes de verdad, no para los megarricos esos, los ultrarricos, que a lo mejor hay alguno que ha robado y entonces pues que se enfrente a la justicia, pero no a la guillotina pero desde luego hay muchos que se lo han ganado honradamente y entonces yo no entiendo o sea, yo no entiendo cómo estos personajes dicen todas estas cosas y muchas más, están dentro de las aulas y resulta que los fachas somos los de Vox o los Ultras o los no sé cuántos este señor me parece un autenticidad impresentable como docente y como político y creo que los motivos son obvios, es decir, si su forma de resolver las cosas es cortar cabezas ¿eh? y su forma de, de, de, de actuar eh, y, de, y, de, y su programa político está relacionado con este tipo de ideas, pues la verdad es que lo mejor que pueden hacer es quitarlo quitarlo de las listas, no vaya a ser que por una mala suerte va y salga. Yo espero que no porque va en el número 7. Bueno, Espero. ¿Cuántos que te... concejales tiene esta gente? Ahora, ahora? tienen once fíjate lo que te he dicho Pero tú das por supuesto que se van a pegar un piñazo antológico, claro. Hombre, con estas cosas tú me dirás y el alcalde por ahí que va diciendo que es una fuerza transversal ¿Cómo quedó lo del cuartel de la, de la Guardia Civil? Por darle aquí pues un el cuartel de, de la Guardia Civil temas. quedó en que no ha conseguido firmar el convenio a toda velocidad con delegación de gobierno como pretendía pero sí que me he enterado hoy que está cometiendo obras en el lugar al que quiere trasladar a la Guardia Civil y que está ya trasladando al juzgado, va, sigue empeñado y nos se ha enterado que va a perder la selección va a gobernar el Partido Popular y no se va a trasladar al cuartel de la Guardia Civil. Tremendo, bueno, no sé si queréis hacer algún comentario yo, de, si de, gustaría, de animalista. Sí, si, si me gustaría hacer un comentario sobre Ignacio, que, porque tampoco Fernando. yo siempre me pongo en un plan así menos mmm, anecdótico, digamos, ¿no? Es decir, aquí tenemos un sistema educativo que está formando gente de este parte, ¿no? Claro. Y ya no el como docente es decir, ¿qué se está enseñando? Y esto no eh, Hay que olvidar decir, ¿y esto cómo puede ocurrir que sea así? Pues porque desde hace mucho tiempo, ya lo saben, y esto ya lo hemos dicho aquí más de una vez, Granchi y Lucas ya decían que había que conquistar la cultura, en ¿eh? medio era conquistar la cultura. Lo que se llama cultura, hay gente que cree que la cultura es una cosa, se pueden cultivar cardos, se pueden cultivar lo que quieran, la cultura es todo lo que se cultiva. ¿no? Y esta gente lleva cultivando ya muchos años, hay generaciones que van ya formadas. Yo, por mi carácter universitario, ¿no? pues veo que cuando vienen de los institutos y vienen de los colegios, la mayor parte de los chicos vienen perfectamente adoctrinados, vienen adoctrinados, tienen las cosas claras. Y te dicen, a mí me dijo un alumno, por ejemplo, el día leer el prólogo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber, y habéis leído el, el prólogo, el prólogo, ¿no? que ya leen poquísimo, ¿no? Y, me dice un... y le preguntaron qué equipo jugaba beber. <ríe> Y me dice un tipo, no, me dijo, este tipo es un facha. Max Weber. Madre mía. Digo, es un facha, dice además, habla aquí de lo de América, pero si todo el mundo sabe que aquello fue un genocidio. Por ejemplo, eso me lo pues este dice un en libero. universidad. Y digo, pero bueno, usted viene aquí a aprender o viene aprendido. Pero eso lo sabe ya todo el mundo. Es decir, con, una, con una desfachatez ¿eh? y una falta de respeto al conocimiento, a decir, a hacerte dudar, es decir, digo, aquí a lo que hay que venir es a pensar y a dudar de las cosas que uno trae, ¿no? Entonces quiero decir con esto, que este animalista, como decía Ortega, esto, las ideas se tienen y se cambian, pero la creencia se está, estos señores tienen credo, y este tío, y este tío no le da ninguna vergüenza... Porque esto en otra época, en mi época de jóvenes, uno decía, ante una autoridad, dice, a ver si meto la pata, a ver si digo una tontería, ¿no? Nada, un poco de prudencia. No, esta gente lo dice y se fuma un puro... Porque está en el credo. El problema es cómo se llega al credo. no Y del credo, como decía Ortega, no se sale tan fácilmente. Es que... El credo forma una estructura de pensamiento en el individuo que forma parte de lo que es el individuo. Y esto es gravísimo. Y claro, ver, sí, si encima, sí. y perdón, y acabo, es si encima fútbol. un tipo de estos llega a ser docente en... En la enseñanza media, que era, no sé muy bien cómo está, pero claro, la enseñanza media ha tenido unos, unos filtros muy pocos, ¿no? porque en otros sitios las oposiciones que hay que hacer son de bigote. Pero aquí yo he tenido alumnos que me decían, me estoy preparando 17 temas, si me entra uno de esos, pues pasa. O sea, con 17 temas, si te toca algo que… De, de 70, si me preparo 17 y me sale el que me preparó pues cuelo. No hay un sistema de control que para la decencia es fundamental. No puede entrar cualquiera, no puede entrar cualquiera. Y está metiéndose todo el mundo. Claro, estos son los que luego adoctrinan. Un tipo con este nivel de credo, pues imaginaos cuando coge a chiquillos de 13, 14 años, con cucharón le da la doctrina, claro. Y, decir y, arriba, y, sí. y después Fernando es que yo ni siquiera creo que este Alex Salas es docente en FP allí en un colegio concertado en Torrelodones <coughs> ni siquiera creo que sea consciente de lo que ha dicho de la violencia política que destilan sus palabras es que él ha abrazado una sats religión una religión sustitutiva y es en lo que está. O sea, le tienes que ver hablar, el otro día daba una conferencia sobre las hormigas y te dabas cuenta perfectamente, yéndole que no tiene por qué ser un mal chico, que además no creo ni que lo sea, simplemente es un creyente en cualquier barbaridad, ¿no? lo que decía Chesterton, cuando no crees en Dios crees en Gracias. cualquier estupidez. Pues yo creo que ha caído en esto y luego lo mezcla pues, con esa violencia política propia de todo fanático de las religiones sustitutivas, sea la que sea, de religiones sustitutivas. Con... Es fanatismo religioso. Con trancas y con trancas y barrancas con las hormigas. Fernando que sí, sí. no ha hablado todavía y luego le devuelvo, le, le doy un turno a Alicia y a José Ignacio. Yo muy rápido, yo creo Almudena que está siendo muy buena ¿no? con él, ¿no? eh, gente como esta evidentemente existen, eh, han existido y existirán. A mí lo que me preocupa es otra cosa muy importante, que tengan acomodo ya no en nuestra sociedad, que no les escuchamos, porque a mí que diga una persona de estas iletrada, por supuesto, que, que hable o que escriba un panfleto, llámese libro, llámese lo que que sea, pues evidentemente conmigo no tiene nada que hacer. Pero que tenga acomodo en la política y en los partidos políticos. Eso sí me preocupa. Porque, porque el hecho que tenemos en Torrelodones que es donde te presentas tú, es lo mismo que nos ocurre en Cataluña y en, el, y en Vascongadas. Entonces, el, el problema es este, que este tipo de gente, estos genocidas culturales, tengan acomodo dentro de nuestro sistema. Y eso, parafraseando a Cal Smith, es una de las cuestiones que eh, articula el sistema ya no desde dentro sino desde fuera porque lo interviene. Alicia y José Ignacio Ruiz. Sí, bueno, que, que, a ver, que si es de un colegio concertado no pasa ningún tipo de posición y eso de que no sea mal chico pues si sí, es que la gente hablas con ellos es decir incluso con asesinos de, de estos asesinos múltiples en el trato normal, normal parecen en el trato normal a veces no, hombre, parecen no. muy normales lo que yo porque quiero este decir lo monta, ¿eh? ya lo sé lo que yo quiero decir es que no tiene por qué ser bueno mal chico el problema es que está metido en un aula con personas en formación y que esa ideología absolutamente desquiciada que tiene porque porque pues la transmite la, la transmite esa religión, es religión. llamar de la religión llamar la ideología llamar de lo que sea algo efectivamente que es, que es una especie pues, como de corpus doctrinal eh, que, que, que además le, le permite decir ese tipo de cosas sin analizarlas. Y es que el problema es eso, que hay muy buenos docentes, pero que hay muchos docentes dentro de las aulas de este tipo y que se permiten el lujo de hablar a los críos eh, y contarles toda su, toda su ideología, toda su, su religión, y, y, y convencerles y engañarles, claro que muchos vienen tener sí, porque hacen esa labor de zapa y continua y sin ningún tipo de, digamos, de respeto por los menores, ¿eh? porque los docentes serios, los docentes, docentes, tendrán su ideología que yo lo digo siempre, vamos a ver, un docente de menores, de menores de edad, tiene que dejar en la puerta del aula su ideología y su sexualidad y cuando sale la recoge, estos señores no dejan nada o sea, lo meten todo dentro del aula y estamos ahí hablando de niños a los que tú estás educando y a los que tú estás preparando y a los que tú... Les puedes estar contando cosas que creen que son verdad. Y claro, por eso vienen algunos tan aleccionados diciendo, uy, esto lo de, lo, de, lo, de Afri, lo de América ha sido un genocidio, fue un genocidio. Y te lo vienen contando porque han tenido un profesor de historia totalmente ideologizado que les ha contado los episodios históricos según a él le parecen. ¿Por qué? Pues porque no ha dejado su ideología en la puerta del aula de ninguna manera. Y está pasando, claro que está pasando y cada vez más, porque además nadie los para. Y porque además encima se meten a políticos. Es decir, este señor, dos cosas en las que es tremendamente peligroso es en la política y en la enseñanza. Porque si estuviera, por pues yo qué sé, haciendo de ferrallista, pues, pues no sería tan peligroso. Sí, José Ignacio Ruiz. Sí, sí, sí, solo, solo quería decir, por eso he intentado subrayar. Es un defecto mío, don Eurico, porque... Pero cuál soy, es. Es, es, mi no, carácter es propedeutico, esto de, ya, ya, de siempre sacar le alguna lección. ¿no? Es decir, que Mira, me distingo entre ideología, y yo siempre explico, porque no, no es cosa mía, que las ideologías todas, todas, todas, todas son representaciones falsas Exacto. de la realidad. Exacto. Todas. Porque son parciales. No, Exacto. no porque es idea. Porque la realidad es ideas. un mundo... Sí, porque es una interpretación. ...todas son representaciones falsas de la realidad... ...y lo digo en con carácter absoluto... ...y yo distingo entre la ideología que puede ser... ...que es un proyecto de transformación y de cambio futuro... ...muchos políticos lo pueden traer... ...de lo que son los credos, la creencia... ...como decía Almudena efectivamente... ...y subrayo ese carácter de creencia... ...la creencia en la cultura secularizada... ...occidental, que abandonó la sacralizada... ...lo que hizo fue crear... ...nuevos credos, el marxismo es un credo... ...tremendo, y el que cree en eso... ...es que no te lo cargas así fácilmente... ...el nacionalismo que algo experto soy en nacionalismo y he escrito sobre el nacionalismo, ¿no? Yo más de proto-nacionalismo a ver, porque cómo se, cómo se seculariza la cultura. Son credos sustitutivos evidentemente, la muerte de Dios pues tiene que creer otras cosas. Sihon, un filósofo de carácter húngaro o Georg Steiner eh, Steiner, dicen perfectamente en el hombre todo se puede abandonar menos el ansia de lo absoluto. Es decir, algo tengo que creer. Como algo tengo que creer si me quedo sin el credo tradicional, tengo que crear nuevos credos. Este verdaderamente es uno de los elementos nucleares por lo que esta gente se crece, porque están en su credo, porque están en su credo, en su fe, y por lo tanto pierden hasta la vergüenza de decir lo que dicen. Y esto es una labor gravísima que hay que desenmascarar, de decir, sea usted un poco respetuoso y por lo menos tenga el elemento de la duda, dude un poco. Pero esta gente no tiene duda. No dudan, no dudan, porque bueno. efectivamente, como decías, es creencia. Y, y los creyentes, en, con su fe, en este caso sustitutiva, no atienden a la razón. Da exactamente igual lo que le digas. Hay una cosa que has dicho que me encanta, efectivamente, es que todas las ideologías son falsas. Porque son utopías, buscan la utopía, la creación del hombre nuevo, la sociedad nueva. Jean-François Gepel lo explicaba maravillosamente cuando decía que no tiene sentido alguno... Yo me aplico esa máxima a la discusión entre un liberal y un colectivista o alguien que tiene ideología por el mero hecho de que jamás lo van a entender porque liberales simplemente somos los que cogemos lo que funciona y desechamos los que no, no funciona y es así de maravilloso y yo creo que hay que tener ideas ¿sabes? a mí me encanta ¿no? pero las ideas es un horizonte de utopía e un horizonte e pero que que exacto, de exacto de pero no es utopía, es utopía el problema es la utopía el, Fernando el sustitutivo no viene por el conocimiento por por el, el autoconocimiento no, no realidad, ni auto. siquiera por el estudio sino por por la imposición de otra teoría entonces si no, todas son religiones sustitutivas han caído, ¿No? hay piensa en la ideología de creyendo. género, el ecologismo sí. radical. Cuando Son verdaderas religiones creyendo, sí. con sus mártires, con sus santos, con sus dogmas. Lo tienen absolutamente todo, a como lo, el marxismo A mí lo que, que me preocupa, de, de, de todo lo que ha dicho claro. José Ignacio Ruiz, lo que me preocupa, y lo abro en los minutos que nos quedan hasta el siguiente corte, que además eh, te tengo ya que, que liberar en unos minutos, <risa> lo que me preocupa es la pérdida del sentido de la autoridad. Fuera de la autoridad no hay nada y esto es válido para la docencia, es válido para nuestra propia convivencia. Ustedes dirán, no tiene nada que ver perfectamente, no tiene nada que ver, pero lo tengo que decir, a ver si un día me lo traigo. Acabo de terminar, en estos días de asueto, uno de los libros que he terminado es el libro de Samuel, precisamente el Don't Fuck the, don't fuck the Police, perdón porque es una expresión muy malsonante, incluso en, en inglés, pero es un libro que retrata perfectamente cómo se ha perdido un modelo policial que le valga, le valga al ciudadano en vez de servir a las élites. Y, hace un recorrido, lean el libro porque es fantástico, ¿eh? por la sexta o por la séptima edición, hace un recorrido por todo lo que hemos perdido, en este caso yo se refiere en la materia de inseguridad ciudadana, delincuencia, todo lo que tiene que ver con la inmigración y al final todo está residenciado en la pérdida del concepto de autoridad y eso vale para la docencia, vale para la política, vale para todos los órdenes de la vida y eso está residenciado, que es donde quiero ir, en esa excrecencia que fue mayo del 68. Exacto. Ahí empieza todo, la pérdida del sentido de la autoridad, cuando el maestro deja de ser maestro y es un claro. colega cuando el padre ya no es padre, el hijo no es hijo, sino que es un colega, es tal, ¿no? Y claro, como se pasó a considerar de una forma absolutamente enferma por una sociedad estupidizada e ideologizada que el concepto de autoridad era fascista, ahí es donde se empieza a perder todo y usted lo sufre con ese alumno que llega y le dice lo que le dice de, de, de Max Weber, este era un fascista. Claro, no le puedes pegar las noticias, pero tú eres, tú eres tonto, eres tonto, eres tonto para un rato, eres tonto para siempre, pero no has leído nada o no te han enseñado nada, José Ignacio. Es que la, la, estoy totalmente de acuerdo. La semana pasada estaba en, un, en una tertulia, en un foro, y estaba un teniente general hablando del soldado español, del ejército, el soldado español, ¿no? Y hablaba de, del desmontaje del ejército, ¿no? Y cuando me tocó intervenir le, le decía esto, ¿no? Están horizontalizando todo. Esta sociedad es un proyecto es un proyecto que lleva años, no nos damos cuenta, bueno somos demócratas, aceptamos, no, están horizontalizando todo. Y yo le decía, claro. Lo que están haciendo es cargarse lo que es el ejército, la esencia del ejército, la jerarquía, lo que usted está diciendo, don Eurico. ¿Cuál, ¿Cuál es la esencia también del conocimiento? Es decir, el ayudante o el becario es, luego te supera al maestro, ¿no? Pero, pero el en el vértice el catedrático, está el maestro. No, pero ya se lo cargó Felipe González, se cargó las cátedras, yo entonces era un jovencísimo profesor, ¿no? No, hay que, que ir a la hay asamblea. Las de instituto. ¿Eh? No, no, las de universidad también, ¿eh? Uh -huh. Es decir, se creó un consejo de departamento, donde sí. allí está todo el mundo y allí se discuten las guías docentes y la opinión mía es igual que la de otros ciudadanos. En el ejército está pasando igual. Claro, porque tienen un concepto de horizontalizar todo. Son enemigos de la jerarquía. Y la jerarquía es fundamental, es fundamental. Yo cuando explico algunas veces el concepto de libertad, ¿quién está a favor de la libertad? Cuando hablo de la ilustración. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y yo levanto la mano y digo yo no. ¿Quién está a favor de la autoridad? Nadie. Y entonces levanto de la mano yo. Cualquier sistema medianamente ordenado, libertad y autoridad, hay que coger los dos elementos como contrapeso. Es decir, la autoridad tiene que estar equilibrando la, la libertad. Que esto en los sistemas sociales es dificilísimo encontrarlo. Ahora, si quitas la autoridad. Y toda libertad es un disparate, como si quita la libertad y dejar solo la autoridad. Entonces, El, el ciudadano, los sistemas totalitarios, ¿no? el, el, el, el, el, el, el, el comunismo, ¿no? claro, pues sí, efectivamente. Y desaparece el individuo, que el individuo no puede desaparecer. Pero sin embargo todo esto tiene un predicamento, y claro, la historiografía, y yo que soy historiador y doy la batalla en eso, le dio a la Revolución Francesa bueno. la carta de naturaleza de redimir a la humanidad, Exacto. que ya tiene guasa. Un baño de sangre que cortó cabezas y todo. Y todavía le vienen diciendo que eso fue la fraternité y la igualité. ¿no? Y que es, cabezas, claro, es que es una cosa tan disparatada. Es la idea, los claro. Ricos, este, este, y es, claro. Sí, los ricos, hay que cortar cabezas. Y cortar es decir, herencia herencia de nuestra tradición cultural que se cargaron, y encima se recibe eso con alborozo. ¿Eh? Es decir, no, las es monarquías que absolutas estaban en decadencia. Alucinante que una vez que OK Diario publica la noticia, este señor no se retira no, de la política. Está su credo. Está Pero la, la, bueno, el bueno, tipo lo ha, ha, no ha dicho ni No, lo ha confirmado. No lo ha leído, lo no. venido a confirmar ah, bueno. porque el Partido Popular de Torrelodones y Servidero, evidentemente, tuiteamos, mandamos a Twitter la noticia de OK Diario y se puso a farruco. Claro. sin desmentirlo se crece, ¿eh? se viene desmentido, arriba desmentido diciendo tranquilos que en Torrelodones los ricos no son ultra ricos y no les voy a cortar la cabeza no, no Tranquilizados, relax, a vosotros relax. <risa> que voy, para otro, voy a otros municipios no, pues, termino rosa. contigo Fernando antes de irme a publicidad el mundo de la justicia no es una excepción y tú estarás hasta las narices bueno, un juez no se, sigue siendo un juez quiero pensar, ¿no? ¿quién le tose a su señoría? en, bueno, pero hemos en vist una vista oral pero... sí, pero hemos visto cómo las sentencias no se cumplen y lo ya, hemos visto desde el gobierno. Cataluña, ejemplo, claro, el gobierno en Cataluña, por ejemplo. en Cataluña el 25% tenemos una sentencia y no se cumple, y no pasa absolutamente nada. Claro. La jerarquía normativa, la jerarquía de las leyes, y, y ya no hablo de la jerarquía eh, dogmática, sino la jerarquía de valor que tiene esas leyes, es la que hacen que no se cumple. Esta gente está contra el valor de esa ley, no contra la ley, porque no entienden la ley, porque si no entraríamos en la sedición la rebelión y todavía no saben ni lo que han escrito, porque no saben la sedición rebelión y la malversación, todavía no saben ni por dónde van, porque esta gente ni lo ha estudiado. Pero en, en, están yendo en contra del valor de lo que representa esa ley, que es lo que en sí son las leyes, porque las leyes por sí solas no son nada sin los valores que hay detrás. Y los valores que nos definen a los seres humanos son de organización, de jerarquía y de sociedad. En, sin esos valores no existiría ni la ley, leyes ni los Estados. Por eso, ir en contra de todo esto, de las normativas, escribir esas barbaridades, estas, estas bueno, yo no sé, son locuras, ¿no? Locuras de la sociedad moderna. Por eso yo ya me defino posmodernista total, porque no, no, no entiendo cómo se puede ir a definir esta sociedad que, como una sociedad de valores cuando no tiene ni valores ni leyes. Dijo un buen amigo, bueno, lo voy a citar porque no pasa absolutamente nada. Eh, Kiko Méndez Monasterio, al que usted conoce bien porque es, es asesor de Santiago Bascal. Yo recuerdo una entrevista, y con esto nos vamos a publicidad, al hilo de las últimas palabras de Fernando Martínez Dalmau, eh, una entrevista que le hicieron hace, hace algunos años, y él decía algo que yo suscribo plenamente. Y hay muchas cosas en las que difiero con Vox, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero en esto, y, y además, ahí yo no sé si estaba en Vox ni siquiera, ni siquiera si Vox existía. La entrevista es de hace unos años. Y decía hoy en día lo revolucionario es ser reaccionario. Denle ustedes una vuelta a esa frase porque a lo mejor pues eh, muchos de ustedes estoy absolutamente convencido de que coincidirán y los mugrosos que nos graban ya tienen un motivo más para, para zumbarme. Un minuto y volvemos ya para el último tramo de los Intocables en Distrito Televisión.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 Bueno, pues les supongo informados ahí estamos bien, ¿no? Les supongo un poquito, un poquito más, venga ahí, ahí, ahí estamos bien, gracias les pongo informados de que nos visita un personaje, no sé si muy principal para algunos, para otros, completo y absolutamente despreciable, yo estoy aquí de notario de la actualidad, ¿eh? que no, a ver si el, el, el, el muerto de hambre o los muertos de hambre que se dedican a grabarnos por les pues, dan la propina en, en determinado partido político, bueno creo que hay varios van, van a decir, lo que ha dicho este tío en este, fíjense, con, con lo libérrimo que soy yo y con lo libre que tengo la lengua pues, pues digo lo que digo ¿no? y insulto a quien me parece bien o ahora simplemente hablando del tal Petro no sé ni cómo se llama, si lo sé, se me ha olvidado pues me parece un personaje menor no uno que es ahora presidente de Colombia o que ha sido presidente de Colombia, no, no sé muy bien bueno, este es un tipo que además tiene un pasado bastante siniestro y que se lo hago muy corto, pues nos ha venido a visitar porque como aquí dejamos de entrar a todo el mundo dejamos de entrar a todo el mundo con maletas sin maletas, medio pensionista es toda la valija diplomática, por cierto, esto habría que irlo mirando, ¿eh? Para todos y patadas algún día les contaré historias eh, también sigo diciendo lo que, lo que quiero decir, bueno el, el tal Petro, pues eh, que a estas horas está cenando, tiene una cena de gala no sabemos si se habrá puesto el fraco, ¿no? porque dice que eso es de las élites, el tipo eh, dijo hace unas horas, como llevamos aquí dos horas encerrado, que iba a ir con traje y corbata pero no con frac, joder, para no querer saber nada de las élites eh, ha estado en Davos, en la última edición de Davos y esta mañana se ha marcado un discurso globalista, de la 20 y 30, pues de agárrate y no te menés, ¿no? y ha hablado, pues de lo que le gusta a las élites, que son los que están inoculando con toda esta ideología pues pues el planeta entero, el planeta, esto que les gusta a ellos tanto es el cuidado del planeta, eh, estamos en un punto de no retorno, esto creo que es literal, no sé qué rollos de la comunidad científica, hay un consenso en la comunidad científica, lo será en su imaginación, no sabemos qué habrá leído, porque yo he leído a científicos decir una cosa y otros muchos decir eh, absolutamente la contraria en relación con el cambio climático, eh, que es de lo que estamos hablando. Cuidado, que ahora, ahora eh, los siguientes disparos van... Eh, Está perdiendo punch en el tema de, de zumbarnos a los críticos, el tema de la ideología de género, Alicia. Y ahora nos van a zumbar con, no el negacionismo de género, sino el negacionismo climático. Ahí es donde van a cargar los próximos meses. Ahí bien las tintas. Bueno, esta mañana ha estado el tal Petro en el Congreso. Y bueno, yo he titulado este bloque, porque me ha parecido bien, eh, pues hay otros titulares, muchos, lo digo siempre que no los pongo yo, que Vox, eh, y me ha parecido a mí bien tirar por ahí, porque creo que es relevante la actitud del partido político de Santiago Pascal... Sin querer evidenciar o poner en evidencia la actitud de, de ningún otro, de ningún otro de los constitucionalistas. Los que están a la izquierda del hemiciclo, a mí ya hace tiempo que me han dejado de dar eh, o me dan absolutamente lo mismo. Pero se han levantado y se han ido. ¿Para qué? Pues por, para no escuchar a un tío que ha, sido, que ha sido terrorista. No lo digo yo, lo dice Santiago Bascal. Vamos a escuchar a Santiago bascal y abrimos ya el debate y, y no le damos más vueltas. De los diputados. Petro es a Colombia lo que Otegui es a España, un terrorista no arrepentido, un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno siempre sumiso ante los enemigos de las libertades desde China hasta Venezuela pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la Organización Internacional del Comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de, la, y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Os lo he dejado largo eh, para que no os quejéis y porque además me interesaba a mí que en este caso Vasco al rematar la idea porque yo pues voy bastante de acuerdo con él. Las cosas como son, doña Alicia, le doy la oportunidad de que me diga usted que está muy de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente de su partido. Bueno, no es, es una broma, eh, valóreme la figura del personaje este que ha que aterrizado hoy por aquí. Bueno, pues es que es, que es un personaje que, a ver, que ha sido terrorista y se sabe y, y estuvo implicado en... Bueno, estaba en el M-19, estuvo implicado en, en aquella matanza que murieron 100 personas. Es decir, y, no, y desde luego no se ha arrepentido. ¿Qué pasa? Que bueno, pueden pasar dos cosas. Este señor no ha pasado por la justicia que yo sepa, eh, y bueno, y yo no digo que no pueda tener una vida. Pero desde luego, como político, no. ¿Por qué? Pues por lo que por lo que, por lo que pasaba antes con este dos señor que quería cortar cabezas. Un político es una persona que puede tener mucho poder. Y entonces la ideología, como dice el profesor, la, eh, que hace el, la diferencia o el credo, no es este señor que es lo que tiene, es tremendamente peligrosa. Eh, lo que este señor tiene en la cabeza es tremendamente peligroso. Y además eh, es una persona que eso que no, no se ha arrepentido, y no merece como como político que se le ningún respeto además por el propio pueblo colombiano al que se le ha impuesto o sea dirán que este señor ha sido elegido por el pueblo colombiano yo tengo serias dudas de muchas cosas esto es una, una opinión mía eh, sobre si realmente este señor ha sido elegido o no, pero desde luego al pueblo colombiano se le impusieron terroristas en el, en, en el gobierno, se le impusieron diputados eh, terroristas que no quería y ahora tiene este presidente y a mí me parece muy bien levantarse y, y, bueno, y que no todo vale y que no a todo el mundo eh, tenemos que bailar del agua cuando resulta que estamos hablando de, de vidas humanas y de personas con un pasado terriblemente reprobable, que yo no digo que no se dedique a vender seguros o a lo que sea, pero como político, no. Don José Ignacio, bueno, ve, volvemos, hablábamos antes colateralmente del papel de España en, en Hispanoamérica y fíjese cómo hemos, nos lo hemos vuelto a encontrar al final del programa de, de Oz sí. Tenemos que tolerar a, a tipos como esta y vengan aquí a insultarnos. Sí, verdad. Pues a lo que vienen, ¿eh? Eso sí, sí luego se lleva a la Gran Cruz, que, que ahí vamos también, Fernando, después. Bueno, la es, la, la Gran no Cruz Isabel no la está Católica, está con lo cual no sé si, si es el colmo de la caradura o por lo menos nos puede dar el placer de... de de humillar al tipo, ¿no? Mira, Isabel la Católica, pues te vamos a condecorar, pero te vas a comer el, y, y lo vas a poner además en tu habitación para rezarle todas las noches. Lo que no sé yo si sabrá quién era Isabel la Católica. Sí, pero... Sí, lo <risa> pero bueno, es que lo conozco poco, ¿no? Pero. Bueno, todo esto parece que forma parte del postureo, ¿no?, de todo esto, y de, la, y de la demagogia. Pero creo que todo el programa está atravesado por una misma filosofía que creo que está presente. Y es interesante, es interesante, porque esto conecta con lo que hablábamos antes, ¿no?, y el animalista, ¿no?, lo que hemos dicho. Este señor es un señor que ya ha llegado presidente a partir de credos. Era de decir, y bueno, pues estos marxistas, Sao Paulo, todo lo que se quiera, pero van conquistando cuotas de poder y llegan a instalarse en cuotas de poder... Y no solamente en su país, sino que vienen aquí en representantes de su país y siguen extendiendo esa mancha de aceite y aquí son recibidos y galardonados. Esto no debería hacer mucho que pensar. ¿no? Yo, vamos, quería llamar la atención, si me perdonáis un poquito que por, haga un poco Dios. de filosofía. ¿no? Eh, Platón y Aristóteles, y esto lo he dicho algunas veces, que eran dos filósofos que tenían cosmovisiones tan diferentes, estaban de acuerdo en una cosa, los dos. En que los sistemas políticos, cuando hablan el libro de la República, con Latón y todo esto, estaban solo de acuerdo en una cosa: que todo sistema político tiene un vicio congénito que acaba por degenerar. Todos. De la demagogia, ¿no? la democracia. Sí, claro, llegar a la demagogia, pero no, quería llegar a la oclocracia, que era lo, eh, lo que estaba. Y decían, el mejor sistema es el de, el de, el de uno, un mono, la monarquía. ¿no? Pero toda monarquía degenera en una, en una aristocracia, la aristocracia en una, en una um, oligarquía, la oligarquía degenera en la democracia y la, de, y la democracia acaba por en la degenerar boca. en la... No, y la democracia, no, a través de la demagogia en la oclocracia. La oclocracia, que término griego, de raíz griega, que quiere decir el gobierno del populacho. ¿no? Entonces, ¿Cómo se llega al gobierno del populacho? Bueno, yo llamo la atención porque cuando muchas veces decimos, estos tíos locos y tal, no, no, es que estamos en esto. Si es que el sistema en el que estamos es en la oclocracia en la oclocracia, ¿cómo puede ser que un tipo de esta naturaleza o el animalista sea concejal en un otro tipo? Eso un es pura oclocracia. Es, como este llega a presidir un grandísimo país como es Colombia. Claro, Pero entonces la reflexión que nos tenemos que hacer ¿qué está fallando? Y Don Norico lo ha puesto y estoy muy de acuerdo y yo he hablado algunas veces de esto el, el mayo del 68 que aquí se ha sacado el incienso y venga, sí, sí, sí, que con, perdón, con ahí es donde empieza sí, la posmodernidad sí, sí, la, sí. la y sí, la posmodernidad sí, sí. crea un, nom, un tipo de hombre nuevo diferente el hombre narcisista, eh, que, que es el propio Dios, etc. Que algún día habría que reflexionar sobre todo esto y eso viene de mayo del 68 y, y no nos atrevemos a, a... Y se sustituye, profesor, catedrático la ideología, o sea, la lucha de clases se sustituye por otra lucha porque como usted ha explicado en esta mesa más de una vez y más de dos y más de tres el marxismo y todo este tipo de ideologías totalitarias viven de la confrontación si no pierden completamente su el razón conflicto de ser. Social. El conflicto social Venga, se sustituye la periclitada lucha de clases claro. entre unos obreros que ya no existen y, la, y, y, y, los, y los capitalistas y tal, aunque algunos se empeñen en mantener esa terminología periclitada, por la lucha pues por la lucha por de género, es decir, por la creación, por el feminismo o las nuevas formas de feminismo y por todas esas cuestiones que sustituyen a la antigua lucha de clases. Claro. Y todo viene de ahí, viene del es mismo tronco. Es eso, por eso me parece que, que es importante y deberíamos reflexionar un poco más profundamente y que estas cosas sirvan para. Yo estoy en estos foros porque creo que hay que denunciar estas cosas. Y estamos en una oclocracia y la oclocracia degenera. En la anarquía. Y, el y, caos. y si cogemos modelos históricos, ahora que se hace muy poca teoría de la historia, porque es doctrina, todo, ¿no? Si cogemos modelos, ¿qué ocurrió en el 36? Exactamente. ¿Eh? Y nos olvidamos de eso. Y estamos en una situación oclocrática muy parecida, sabiendo que el peligro que corre es la anarquía. Y después de la anarquía viene el caos. Y después ya hay que poner orden. Y empezamos otra vez el ciclo. Entonces, esto es que no se sabe. Entonces, cuando ¿Tratamos estas cosas con cierta trivialidad? A mí me, me, me genera muchas veces inquietud, porque digo, no se, o no se entiende el problema, con lo cual estamos dándole a esto campanas. No, no, los problemas son de una profundidad. La transformación social que estamos viviendo y en estos últimos cuatro años, de aceleración además, es brutal. Y del modelo socioeconómico, es brutal, es brutal. El capitalismo, podríamos decir, de Estado, de Estado, al que se está llegando que estas cosas habría que conceptualizarlas y discutirlas mucho más en profundidad. que el Estado ya es dueño de todo, de todo. ¿Dónde está la democracia y la propiedad privada? Ya están interviniendo, bueno, hasta la ley de la vivienda que la ha citado usted, eh, la situación es tan dramática, claro, decimos, si no pasa nada, bueno, porque vivimos en una ignorancia supina y no tenemos elementos ni asideros donde colocarnos para reflexionar. Y no hay grandes foros de reflexión. ¿eh? Las universidades que siempre lo han sido no lo son. Son sitios ahora que se dan porque por eso han empezado por destruir la educación. Cuando dice usted claro. hay que crear foros, hay que debatir. Claro, por, por, si tuviéramos una sociedad preparada. La universidad se la hace 30 años, o 35, 40, que han destrozado la universidad en España y en otros Y había una países. universidad extraordinaria. ¿Eh? Los maestros que tuvimos y los que éramos somos más mayores y tal, eran tipos extraordinarios. Y, y, y en la universidad todavía queda gente muy, muy buena, ¿no? Pero todo mediatizado. Es que ahora hay unas cosas que si la guía docente, que si es un contrato... La libertad de cátedra se la han cargado. Totalmente. Se la han cargado, la Yo me he cansado de decirlo muchas veces. No, sí, puedes largar algo, ¿no? pero con cuidado, ¿no? Porque como tiene una guía docente y hay alumnos que te exigen que se cumpla... ¿no? Bueno, lo que ya tenemos cierta edad, uno dice, el que quiera escucharme, que se quede. Y el que no. El que no que se pero pero bueno, son casos, son casos excepcionales. El que quiera hacer carrera, pues aplica y a cubrir el sexenio y que la eneca me acredite no. para profesor titular y para. Pero y a ver sí. si llega a catedrático. Y va pasando por, por el aro. Y, y esto todo... vale también para los periodistas que pasáis por el pesebre, por las tertulias del régimen, por los 150 euros de mierda que os dan y que luego le, le leéis la cartilla a los que os. Sacamos 15 años de edad de profesión y os damos 150.000 millones de vueltas, muertos de hambre y apesebraos. Fernando, sí, sí. perdón, es que lo tenía que decir. Los catedráticos, los periodistas también. Fernando. Bueno, yo es que no, no, no tendría que decir nada al lado de, de, de nuestro catedrático bueno, porque no, no, no, le escucharía, vamos, claro. hoy, mañana, pasado, y le pediría que, que se quedara aquí ¿no? Gracias, con nosotros. Gracias, ¿no? Gracias, a mí me encanta si lo sé, no saco a Carl Smith, pero bueno. <risa> <risa> eh, no, no, has hecho bien pues, sacarlo. Yo, no, yo en serio, es una clase magistral lo que acabamos de escuchar, a, gratis, además gratis. Ponga, póngalo, escúchenlo, medítenlo y es una clase magistral porque yo realmente decir, al poner a la altura de Petro al lado de lo que acabamos de oír, pues realmente no puedo, ¿no? Una, una, una, un semiterrorista, un terrorista... Que Evidentemente ha nacido en una ciénaga, es que nació en Ciénaga de Oro, en Colombia, curiosamente. O sea, el, los datos y biográficos vienen ahí. Pero yo voy precisamente lo que, un poco al hilo de lo que estaba diciendo el señor catedrático que nos ha dado esta inmensa clase, que yo se lo agradezco de verdad. ¿eh? Eh, lo que ha hecho la izquierda precisamente para vendernos todas estas cosas, ¿no? Este señor crea el polo democrático, o sea, primero milita en el movimiento 19, bueno, el movimiento terrorista, ¿no? Durante 20 años, ¿no? Las matanzas que tuvo tú has aludido 100 personas, probablemente más, donde él interviene directamente, donde nunca ha sido juzgado, donde evidentemente tal. Pero luego funda el polo democrático alternativo, luego forma el movimiento progresista. En la medida que él va escalando socialmente, políticamente, y llega ya con Colombia unida, y yo siempre hago el paralelismo, un poco buscando el paralelismo de toda esta gente eh, pues con la República Federal Alemana, que no era otra cosa que el Partido Comunista. Es que no era otra cosa que el Partido Comunista, porque claro, a todos estos epítetos y a todos estos epígrafes que utiliza la izquierda, siempre la llaman democrática, movimiento progresista, Colombia eh, eh, humana, pero claro, lo que está detrás que es el Partido Comunista. ¿Y qué es el Partido Comunista? El comunismo más abyecto, es de lo que antes estábamos hablando. Con lo cual, lo que estaba diciendo el profesor es la esencia de todos los males que en este momento tenemos. Está, está claro. Ponedme por favor, eh, estaba compartiendo un comentario con mis compañeros de realización, ponedme por favor el, el total de Petro, vamos a escucharlo, me vais a disculpar porque no, llegas, no llegan a ser dos minutos, pero lo he elegido largo, dura uno treinta, uno treinta y tantos, para que veáis, aparte de la colección de, de obviedades, de sandeces, de tópicos, de lugares comunes, y al final de mercancía averiada y envenenada, ideológica, que ha venido a vender un tipo que por un lado se declara enemigo de las élites, vuelvo a la tontería, al protocolo, en este caso sí tontería, de que él no va a ir con el frac va a ir con el traje y corbata, nada más, porque esto le parecerá el más obrero o más no sé cómo, pero luego, por otra parte, ha venido aquí a ser el perro faldero de las élites, con un discurso globalista, un tipo que además ha estado hace unos meses en la última edición del Foro de Davos, que ya sabéis que es un sitio donde se reúne gente desarrapada y, y obreros y, y parias y proletarios de la tierra. Os dejo con el tal Petro y le devuelvo la palabra a Alicia Rubio los científicos y los ingenieros, la tecnología los nuestros también. caminos. No, que no son las energías sucias y fósiles, no, que son las energías limpias, que no es abrir el hueco para sacar el petróleo y el gas, que es aprovechar el viento, el sol, el agua, como decían nuestros indígenas. Un buen encuentro con el pasado, ellos lo decían. Y si es el viento, el sol y el agua y lo que podamos encontrar a través de ellos, vía la ciencia y la tecnología, ese será un simple cambio tecnológico. Tan fácil de hacer como cambiar una máquina por otra, un celular por otro, un televisor por otro, a lo que estamos acostumbrados como sociedades del consumo, o traerá un cambio en las relaciones sociales de producción que implica un cambio en las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo irá la democracia allí? La democracia herida, la democracia atacada, un proyecto democrático que no puede estar estático en unas instituciones clásicas a través del pensamiento liberal, sino que tiene que fluir. Tiene que ser más profunda, tiene que ser más viva, un fluir democrático que al profundizarse hace que cualquier ser humano tenga que ser libre y expresarse en libertad. Bueno, la cara de, de Merichel Batet, del contraplano de Merichel Batet, no sé si se ha llegado a ver el contraplano, porque he cogido un trozo, Alicia, el contraplano de Ander Hill, del baranda del, del Senado, sí, del presidente del Senado, es que aquí como tal, o todos, o podemos expresarnos todos libremente, pues Ander Hill, digo, la cara también era, era todo un poema. Y varios ministros, que también hemos visto en el contraplano, no sé si de este total o justo de la parte anterior también, estaban al borde de dormirse. Hablaba de que el discurso tiene que fluir y de no sé qué chorradas de, sí, de la élite ¿no? liberal sí. mezclada con tal. O sea, una diarrea mental, además el tipo no lo estaba leyendo, claro, por eso iba dejando el fluir lo, lo, que, lo que tenga en la cabeza. Alicia. Sí, sí bueno, este, si en el fondo es un dura y una moral, quiero decir, que yo voy a, a un sitio así a dar un. un me lo preparó muchísimo, este ha empezado a hablar en las máquinas, que si esto es el fluir, que. O sea, una sarta, pues sí, de, de tonterías y de bobadas, vas al, con, a, al Congreso de otro país a dar un discurso y dices eso, pues sí. O sea, es, si es que realmente este individuo pues es, es, es un hipócrita y, y el gran problema que tenemos, y es por lo que yo digo que yo pongo en seria duda eh, su, la realidad de su, de su elección por parte del pueblo colombiano. Es que este individuo es un lacayo de, de la famosa Agenda 2030 y ya está, y ya está, y están poniendo gente que, que van a seguir esos digamos, esas, esa agenda que lo único que es es vulneración de libertades, reducción de libertades, reducción de nivel de vida, etcétera, etcétera. y claro eh, aquí en España estamos como estamos, estamos perdiendo libertades a chorros. O sea, lo hemos estado diciendo, lo está diciendo el profesor. Estamos perdiendo libertades a chorros, o sea, por reales decretos. A, en, en, en, las leyes que han salido, todas vulneran derechos ¿eh? y todas eh, reducen libertades y todas además han salido por las bravas sin ningún tipo de, de tener en cuenta a la oposición. Que se supone que una democracia es para eso, porque si no, ¿para qué sirven el resto de los partidos? ¿Para que arrases como un, como un tanque sin tener en cuenta la opinión de esa? esa minoría que dices que vas a respetar... ...a esa amplia minoría que son los otros partidos... Joder, pero tocares pues tú no, Alicia pues no. a sus minorías... ...que ya verás eh, claro, la que te minorías, cae... Claro, a sus minorías, claro, ahí está... ...claro, a sus minorías sí... ...pero a las minorías que en este momento... ...estando Sánchez, resulta que los que estamos en minoría... ...ahí en el Congreso, algo tendremos que decir... ...no, no, yo sé cómo van estas leyes... ...vamos, además si salen directamente nada... ...pero las enmiendas no hacen caso a ninguna... ...es decir, es todo pura imposición... ¿Qué sucede? Pues sucede que, que cuando cambiemos de gobierno eh, no van a tocar ni una sola de las leyes que este señor ha puesto. Como nos pasó con Rajoy. Y esto yo lo digo y ojalá los que me escuchen lo recuerden. Mm, ojalá no, no ojalá me equivocara. Ustedes, ojalá me equivocara, decir, pero ojalá. Fe, hombre, claro. Que hijo por sí solo no tiene mayoría absoluta, Alicia. Pues a, bueno y a, a ver qué pasa, pero desde luego mm, es que yo lo que he vivido en la Asamblea de Madrid ha sido un... No, no hacernos ni caso, que yo espero que mis compañeros dejen de ser tan bisoños y empiecen a plantar cara y a, y a, y a pedir y a, digamos, ya casi a cogobernar si es necesario. ¿Por qué? Porque es que si no, Feijón no va a hacer absolutamente nada, va a hacer, es un rajo y dos, va a decir, bueno, sí, claro, son muchas cosas, pero primero la economía, la economía es muy importante, va pasando el tiempo, no tocó Uy, ninguna ley, desde luego cosas. los golpistas ya están liberados, que era una de las cosas que, la reducción de libertades continúa, los objetivos 2030 continúan implantándose mediante cantidad de organismos y, y bueno, y nos vamos a encontrar pues, pues, pues con esto. Y este Petro es otro más de lo mismo. Entonces creo, creo que deberíamos plantearnos... Que, que, que, o, otro ejemplo. Que que que trae... Me quedan dos minutos y le de, les dejo rápida, el minuto de oro, a, a, muy, bueno, muy rápidamente, uno para ¿no? cada uno. No, porque es, es interesante que defienden la agenda globalista. Claro. Es decir, y la convergencia de intereses porque de, de las élites diríamos mundiales con estos partidos marxistas... Son convergentes. Ese es por... el tema de nuestro eh, claro. tiempo, la alianza entre la élite globalista mundial y el comunismo Eso de toda es. la vida. Pero, ¿Y por qué esa alianza? ¿Por qué? Porque el modelo social es lo que tienen que desmontar. Claro, Están porque... desmontando el modelo social, y fije, fijaos lo que, lo que digo, de lo que ha sido la civilización occidental, mm. que es la que ha llegado a globalizarse es decir, la que no ha desaparecido casi todas las civilizaciones que hoy no sabemos muy bien lo que es una civilización la gente no sabe lo que es una civilización las civilizaciones también mueren ¿eh? las civilizaciones Egipto, desaparecen dependen de la voluntad de los hombres hay una voluntad de cambiar nuestra civilización los fundamentos de nuestra civilización y en eso el modelo social es esencial y se lo van a cargar y en eso hay convergencia de intereses. Por eso, vosotros pues seguir por aquí, que nosotros seguimos por aquí. Que es un poco inexplicable. No, en esto, no, no, no, y hacen el discurso, sentido, él, él no sentido. lo tenía que leer él bueno, le básicamente... sale la narrativa que ya tienen establecida porque eso es contra lo que están atentando, contra el modelo social. Claro, pero es que lo que hay que entender es que para tener, es decir, un, un, un, un, un, un gobierno global de ciudadanos que no puedan hacer nada y que carezcan de libertades, los que mejor lo van a poner van a ser los comunistas. Y hay que tener en cuenta que los líderes comunistas son los más amorales y capaces de vender a su pueblo por, por, por, por enriquecerse ellos. Con lo cual es justo lo que necesitan las élites globalistas. Claro. ...individuos amorales y que se, dejen, que se dejen comprar. Minuto de oro, Fernando, que nos tenemos que ir. Yo se a dejaba al el profesor el muy rápido decir que evidentemente os apoyo en todo, tenéis absolutamente toda la, toda la razón... ...y que las élites en este momento son las élites económicas, que, en este, eh, que es el capitalismo financiero que se une precisamente a estas élites comunistas políticas para aplastar a, a los de en medio que somos nosotros, que somos eh, el, lo que ellos pretenden acabar, que no es otra cosa que el, el, el ciudadano y la persona, el sentido de persona y de ciudadano. El y el pensamiento. A partir sentido. de la civilización. Ya, no occidental. quieren decir lo que Todos es. Nosotras, efectivamente. Alicia Rubio, muchísimas gracias. José Ignacio Ruiz, un placer, como siempre, las lecciones magistrales que nos da nuestro catedrático de Historia. Hoy, hoy se ha salido, hoy se ha salido el mapa. Repasen, recuperen el programa, que lo tienen en YouTube ya para los restos, porque de verdad es... Más. Es una auténtica lección que venga cuando él quiera, ya lo sabe Fernando Martínez Armado. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Mañana jueves, 4 de mayo, más y mejor. Hasta mañana.